Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí donde lo dejamos Lamento la interrupción de ayer Que hubo ahí problemillas y, y hubo un fallo de, del juego, ¿vale? No fue culpa mía Ok, pues continuamos Dicho lo dicho Vamos, aquí tenemos unas cajitas Corremos te meto? Mira, vez nos ha da dado una parte la otra vez creo que no... nos dio nada Vamos a ver <ríe> Por donde subimos <ríe> Ya estamos eh, ¿Dónde era? Por el... ¿Por dónde era? Creo que era para abajo, ¿eh? Por aquí ya que saltar o qué? Creo que sí, ¿eh? <ríe> Porque por aquí ya... Está todo destruido Venga, seguimos Vamos a ver Si podemos bajar por aquí Loco, ahora es cuando venía el rubí Si no recuerdo mal Por ahí, ah, por ahí la otra vez Creo recordar Vale, aquí al final de la calle es cuando viene el rubí Una cerillita Y también Otra parte Vale Ea. La ola esta, ahí viene Ahí viene, ¿eh, chavales cuidadín ya, ¿eh? ¿Que ¿Tengo la luz encendida o algo? Sí, apagado <ríe> Para que no me detesten. ¿Este qué? Lo quemo para que no se levante Arde ahí Arde Maldita Luego te levanta Tú también si no a anda la cerillita. A mí él te mete fuego. Y viene el rubí. este... que viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí tenemos algo. Bueno... ¡Borre! ¡Ah! ¡Me pilló, me pilló! Bueno, pues sí que hemos caído pronto. En la garra del enemigo. Liquidado, liquidado. Este juego es así. Hemos ido para e. Bueno. Primera muerte. <ríe> ok, seguimos por aquí. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a todos. Ok. Parece que tuvo bastante éxito El juego de, de Cuphead Y la verdad que muy contento Continuaremos, continuaremos con él Ahora no me da nada Vale, un poquito de gel Bueno, algo sale Esto 23.000 Si bien no fuera venido alguna habilidad, pero bueno No se puede tener todo Venga, vamos Vamos por aquí Pongo el porque tengo yo tan pocos virote. A ver, Mirote explosivo. Cuatro virotes más. Venga, Ok. Tenemos el Magnum también y todo, eh. Pero bueno, Vamos a ver. Si también lo hacemos bien, a ver qué pasa. Viene. Yo creo que es mejor ir quemando los, los cuerpos, ¿vale? Porque esto se va a levantar seguro. A ver. A ver. Ahí estaba el otro? Aquí. Me lo paso. Ah, ya hay otro, ¿eh? Me sincerilla, pero bueno. Arde ahí. Ahora hay que esquivar a este ¿eh? Venga Cuidado, ahí hay otro cuerpo, lo tenemos que ver Quemado también, pero bueno Vamos a ver Hazme suerte Una criatura maligna Viene A ver este que estaba por ahí Mira, ya se está levantando Viene Ay, ay, ay, que está aquí Me quedo sin Camina Ay, que viene otro por aquí Ay, que viene eso Me coge Ay, me cago la mano No le he dado Está, sé que no lo veo a él, Al rubí Dale Ay, que me ha pillado, que me ha pillado Copeta Uf. Yo creo que la otra vez hicimos mejor con la, con la granada, ¿no? <ríe> vale Pues muy mal, ¿eh? Te <ríe> Muy mal No es un juego fácil, ¿eh? Aquí es la primera te pilla y te liquida Vaya tela Venga, vamos a ver venga Vamos a ir por aquí, ¿no? Ahí está Ahí está Ya digo, no sé si ponérmela Hemos quemado ahí unos pocos Pero no, no, no sirve de nada, ¿eh? No sirve de nada quemarlo A ver La granada me la voy a poner aquí Vale Bueno, fue muy bien la otra vez con la granada No sé, tío No, que el virote Que no le he dado, ¿eh? No se me van a levantar todos Pero bueno ¿a ¿Este lo liquido que qué? Venga, ya que está aquí Ay, lo podía haber juntado con la otra Lo juntar con esto Mira, dos cerillitas más Ya va a arder Vale tenemos cuatro más Venga, yo creo que todos los... Mira, mira, nos sueltan gel A ver Por lo menos se ha sueltado gel A ver si puedo quemar el otro Un poco tanto no eh! eh ¡Que viene? Que viene? A ver, estamos un poco lejos, pero bueno Este... Si ¿sí lo puedo quemar Dios, que da mucho miedo este, ¿eh? Y la... Mierda la... Ahora me lo paso A ver, ¿dónde está el...? El rubí. han caído, ¿no? Han caído, han caído. Uf. Muy bien. Eso me interesa, ¿eh? ¿Será una réplica? Vamos, yo creo que con la granada es mejor, ¿eh? Una réplica del Rubik. Uf, cuántos hemos cogido aquí. Te meto fuego. Arde ahí. Petón. A ver ahí, todo Esto hay que cogerlo antes de irnos, ¿vale? A ver si hay más cositas por aquí Vale, ahí es donde hemos cogido a la, a la otra eh, Ahí teníamos unas cajitas, vamos a por allá okay. Espero que no se levante Venga no hay nada Esta vez no nos ha soltado nada eh, eh, aquí unos cartuchitos mi escopetilla Estamos bien Dos cartuchos más, pero bueno Ok Madre mía, que estoy toñado <ríe> Ok Pieza mecánica. Y una jeringuilla. Que ya mismo me la tendré que enchufar. ¿Vale? <coughs> Perdón. Bueno, bueno, bueno, bueno. Se ha cerrado la puerta y toda da miedo. ¿Para <ríe> qué? Se me derrumba. Vale, el espejo. Esto no puede venir bien, ¿eh? ¿Estás de coña? <ríe> Esto es asqueroso. ¡Ostras! <ríe> Tenemos la voz de este, que, que sale también en el Assassin's Creed Bajala, el doblador. ¿Esto es obra suya? de cómo conocía vuestra madre? Vamos despacito, no? Así hay que abrir las puertas, ¿no? Una patada. la patada hace mucho ruido. Ahí vamos a ver. Hola, amiga. ¿Estás bien? Ah, mira, la está en el fondo Se da usted falda. cuenta de que nadie va a sustituirme, ¿verdad? Nadie, ahí te va a quedar para pues siempre. Un robot, eh. Ni Nos da un abrazo, ni nos da la mano, ni nada. Qué sosa es la enfermera. Bueno, vamos a ver esto. Cuerpo mutilado Es un cadáver mutilado en una alcantarilla El cadáver de un hombre con el cráneo abierto y con varias cicatrices de operaciones Ha aparecido en una alcantarilla de Crimson lleva varios meses muertos y el modo operandi recuerda a los crímenes de Earth River Ok Bueno, bueno Uff Tócate algo Vamos a ver aquí Siempre cuando volvamos hay que mirar esto Inspector Brown Desaparecido, Arnold Brown, inspector de la policía de Crimson Antes de desaparecer Aseguró tener pruebas importantes de un caso sin resolver Venga, ahí está toda la información, ¿vale? Podéis llamar al teléfono 555 Nosotros vamos a ir a Aquí también a la silla eléctrica Vamos a ver 27.000 Ok Bueno, ves que mejoramos, chavales Uff Yo creo que la barra de salud Se lo va Se lo va pidiendo ya La duración del cuerpo a cuerpo La duración por jeringuilla 15.000, poca broma El sprint 9.000 La barra de salud 10.000 Esto también tenemos que mirarlo, eh Aplicador de daño. Aquí tenemos la nueva. El Magnum. Le pondría un poquito de cargador, ¿eh? Ahí. Cargador. Continua. Esta mejor. Vale, nos quedan 19. Bueno. Escopetilla. 7000. <ríe> Que me gusta a mí las capitillas Venga, le damos ahí otro poquito. Nos quedan 12 Ojalá podríamos poner ahí a tope el cargador, ¿eh? El del fusil Este ya lo tenemos a tope ¿Qué es lo que hay que ir haciendo? Pues venga, supongo que voy a mejorar este <risa> A ver qué tal Venga Ok Con 350 no vamos ya a ningún lado Así que Bueno, vamos a grabar la partida Y vamos a ver dónde vamos A dónde nos lleva ahora Nuestra amiga Hola amiga en reunión Vale Aceptar Ok Bueno Ya llevamos tres horitas Esto es que una pesadilla, eh Esto oh, no es nada agradable de Uga Esto no... Aquí se, se sufre y se pasa mal <ríe> Venga, volvemos de vuelta ahí a... Al infierno tener vale es el espejo de donde hemos ido y venido pues vale aquí ya no queremos el espejito ojo punto de control vale vale oigo algo a ver de precisión Ahí Vale Venga a ver. Esto es lo malo Yo no se ve nada, eh Punto muy bajo Muy alto <ríe> Ostras, que están todos allí Ok Allí hay, allí hay uno Si lo puedo Eliminar Vale Unos motores Unas máquinas Unas aulas Nos Vamos a tener movidas, eh Esto no se puede matar, ¿o qué? Este, o estos dos, ¿no? A ver. no, no, no, no, no, no, vamos a ver más no, Ok, me da la sensación que van a venir todo eso, pero bueno. Vamos a ver. Además no está muy bien, pero... Si van a venir todo esto... Quizá me ponga ahí una granadita. Tenemos pocas, pero bueno. Vale. Porque es que me temo que van a venir todas. A ver. ¡Ojo! Ahí hay otro Que vienen Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la munición esa? Aquí que Ya estoy nervioso Me ha dado Vienen Bienvenido, tío Está bajando eso, ¿eh? Cajas para romper o algo Uf Caja, ¿no? Ahora van a venir todos. Vale. Vamos a venir todos. Aquí tenemos un birotillo eléctrico. Uf, miedo, ¿no? La musiquilla esta que te pone que no veas, ¿eh? Tres cartuchillos más. Vale. Descargamos. Muy bien. Ya tenemos hasta diez cartuchos, ¿eh? De la escopeta. Muy bien, por ahí. El otro no sé dónde se ha metido. Bueno. Vamos a ver cómo solucionamos esto. <ríe> vamos a ver. Están deseando pillarme. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto me este! Que haya muerto. ¡Ojo! ¡Hemos fallado! ¿Dónde va este, tío? Meta en fuego. Ojo, eh. A mí me tenía que haber guardado la granada, pero bueno. Que viene Ojo con la ballesta reventado media cara ahí a este Le da nueve cartuchillos para uno A ver, un momentillo Uno, lo mismo me pongo la pistolilla ¡Ay! Hay que darle, ¿vale? Eso sí. Soltando. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, Ya tenía que haber cambiado de arma. <ríe> Copeta otra vez o okay. qué. Quedan ya pocos cartuchos, pero bueno. ¡Ay, ay! Ese que tiene. piramita en la mano, hombre. Suéltala. Ahí. Ese por lo menos ha caído. Ojo. Ojo. ¡Oh Dios, odio! Eso no me gusta. Eso no me gusta Le carga A ver cómo le doy a ese de ahí arriba, tío, ahora Quita la luz, hombre Vamos, a ver, vamos a ver ¡Ay, ay, ay! Que está aquí ¡Corre, corre, corre! <ríe> ¡Ay, ay, ay! Queda uno, ¿eh? Ah, la escalerilla Vamos a ver ¿Cómo que viene? ¿Este que le meto fuego? Es el último ya, ¿eh? La última cerilla, creo. El otro, ¿por dónde va? A ver, que va a venir. Me va a coger por detrás. A ver, ¿dónde está el otro? No lo veo, ¿eh? Digo a ver si va a venir por aquí. ¡Ay, ay! ¡Que está aquí! ¡Ay, ay! ¡Me dio, me dio! ¡Oh, Dios! Este es chungo, este... Al pecho, hay que dispararle. Me ha hecho ahí la de esta, ¿no? Vamos a ver. Dios, que me revienta. ¡Ay! Estoy sin bala ya, tío. Joder, me está reventando. Un momentillo, chavales. Oh, oh, oh, oh. Madre mía. Como la haya disparado con el para. Sí, creo que le dispara con el Magnus, tío Qué mal Me toco ahí con la... La de esta A ver si apunto bien Que se caiga dentro. ahí ¡Pero dispare! Ahí que se la trague Ahí, revienta ahí como un pito goma. <ríe> Venga Oh, peta Mira, A lo mejor eso le podíamos haber disparado, no sé bueno eh, Este es el magnum, Que lo hemos, creo Un momentillo Nos vamos a dar Una eringuilla Ok, vamos a recuperar bastante Aquí por el revólver Y no puedo coger Bueno Se me enciende la luz sola, eh No sé para qué se me enciende Apaga la luz, hombre, que no nos detesten Aquí es la aula donde estaban todos metidos, a ¿eh? ver Bueno, se ve que tenemos que ir avanzando por aquí otro punto de control. Bien, bien. Qué broma con la zona esta, ¿eh? ¿Para qué, tío? ¿Me tengo que tirar ahí? ¿Para qué? No entiendo. Hay otra puerta, ¿eh? No sé, ahí para abajo no no veo yo nada Bueno, ahí se puede subir desde luego, parece Sí, hay una bajadita por ahí, hay una puertecilla Vale Una musiquilla, tío Por aquí ahí parece que hay otra, ahí no, pero en la otra sí. Cuidado, que pueden salir más, eh. <ríe> ok, ojo oh, la musiquita. Vale, hay cajitas por ahí, eh. ¿Esto qué? Nada, ¿no? Aquí no se puede entrar. Está bloqueada. Y por aquí. Bueno, ariguilla. Más balitas. Tenemos a tope. Vale, esto se rompía. A ver. ¡Vamos! Ya no está bloqueada Mira, La damos abierta Si pues hay que salir corriendo o algo, yo que sé Aquí se nos puede complicar El camino rápido Vale, cogemos una balita más Ok Y vamos Es que el, el manual al final antes nos ha fallado ahí El revólver me lo voy a equipar Aquí en acceso rápido Como el otro no No, no ha funcionado pero bueno Yo creo que vamos bien Ahí con esta arma Más cartuchos necesitamos Pero bueno Ahí Vamos esta cajita estas cajitas. Hermano, esta zona es, tiene bastante claridad. No es oscura. Y se agradece de vez en cuando. Venga. No sea tan claustrofóbico ni. ni tan oscuro. Vale, por ahí es. Por donde hemos pasado antes, yo creo. Estamos en el otro lado. Ok. Escalera, parece... Vale. Bueno, una cerillita. Aquí... La historieta esta. Y aquí una manivela. Pues venga. Vamos a darle a la manivela. Vale Vamos a ver, que vienen? ¿Estos tienen máscara? Sí, odio. Oh Dios. Oh Dios. Allí. Se me van, tío. ¿Corre mucho? Bien, le di. Ese parece que ha caído, ¿eh? Ese también parece que ha caído. ¿Una motosierra o el motor este? No, no, el motor. Vale. El otro. Que viene. En la pierna. viene. Ay, hemos fallado. Ostras, que es un gordito de esto. Se pone este. viento Reviento. Me reviento. Me reviento. Que te reviento, he dicho Que no te levantes, hombre Arde ahí Bueno, la última cerilla Quizás lo, ten, lo tendría que haber Tirado abajo, pero bueno Hacemos ahora Habrá que seguir para abajo, ¿no? Supongo Tengo poca munición ya, ¿eh? Buah Y hay otro esperándome, ¿eh? A ver, a ver ¿Dónde está el amigo? No le puedo dar la cabeza. Es en el pecho o algo. A ver si sube para arriba un poquito. ¡Ay! No. Pues no le doy, tío. Cuidado, ¿eh? Está ahí oculto. Esperándolo, ¿eh? Si le hago la coloqueta por detrás. ¡Vamos! ¡Viene! ¡Listo! ¡La metalla está, hombre! ¡Pero si lo tengo aquí ya! ¡Para la ya, hombre! ¡Ya no tengo de esto! ¡No tengo cerilla para! ¡Vale! Muy ¡Poca munición tenemos, eh! ¡Muy mal! ¡Los cartuchos nada más, eh! Uf. No, esto... No me lo lleva. Y hay otro prenda que matamos antes. Vale, cartucho, bien, bien. De carga. Buena, buena. Seis cartuchillos más. ¿Quién ha salido esto antes? ¡Ojo! Eso está lleno de partes Oye, un no cedo eso. Que nos sube, tío. Y a la houlilla, lo mismo tengo que abrirla. <ríe> no tengo que abrirla. Pues nada. Punto de control Uf. Vamos a ver, ¿eh? ¡Ostras! ¡Chungo, eh! ¡Ay, ay, ay! Se mueve No, no te agaches, maldito Ahora por dónde vendrán Ojo, eh Ay, que vienen por allí Pues no ha servido de nada Me un poquito de munición A ver si puedo ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ardi! No lo he visto Bueno, bueno, bueno, bueno Me están echando, ¿eh? Pero bueno ¿Quién es el del coste malotado. ¡Acá es, mamón! Me cago en todo Momentillo, que ardo ¡Uf! Voy a tener que utilizar el botiquín, eh Ostras tú, tío Esto es Un fastidio Otro Pero, tío, si me acaba de curar A ver, que de allá arriba Buah Estoy ardiendo, pero vamos Un pito goma La metalleta, tío Ah cachi, que ¡Morimos! Que muero ya, ¿eh? No pues sé es que no para Lanzarme los malditos a esto ¡Uf! Pero, tío Vámonos de aquí, hombre ¡Jopeta! ¡Qué pesado, macho! ¡Uf! Pongo más peña, ¿eh? Oh, Como más de, de... munición... Sin... Sin jeringuillas, sin botiquín... Sin, sin cerillas... Madre mía... Oh, oh, oh. Pues está la cosa chunga, ¿eh? Bueno... Pues no sé... Ahí, dos granaditas... Vale... Cuatro balas de, de fusil también, tío. Un montón de gente. Y tengo uno, tío. ¿Será el de antes? Toma hambre. ¿Cómo me han dejado las aulas, tío? Ahí ardiendo. ¿Hay algo por allí? ¿Qué mal nos han dejado, tío? porque qué, salta? ¿O qué pasa? ¿Cómo llego allí, tío? Me fastidia Uff Complicada esta zona, ¿eh? Chavales Ah, veo eso allí, pero... Quiero cogerlo. Este no saltaba, tío. ¿O qué pasa? Ahí. Macho, ahí. ¿eh? Total, para dos valillas. <risa> Retarga. Me tiras por aquí abajo. Canguele el juego este, eh, os lo digo. Vale, aquí tenemos algo, el momento del mapa 22 muy bien. Puf, ojo aquí, ay, ay, ay. Madre mía, otro punto de control Si vamos a tener que Encender farolillo Ahí Vale te meto Ok Nada, me tío algo. A ver A veces no es esto de, de coger las cosillas No mola mucho gel Brain energy <ríe> Vale, y una estatuilla <ríe> A ver Ok Una llave Perfecto Sí, recarga, que no vea. A... Ah, necesitamos vida, ¿eh? Y otra maquinita. ¿Y esto nos da canguelé en la oficina esta? ¡Ay, que tenemos a nuestra amiga otra vez! Para grabar. Seguro que es aquí. Podría estar bien. <ríe> ok. Uf. gel estamos sequitos de gel. Okay, estamos vida, eh. Aquí, aquí tenemos munición, menos mal poquita de, de eso pero bueno no nos da nada no hay nada por ahí por el rinconcillo ni nada máquina del café esto ya lo hemos examinado Curioso, ¿no? La pintura. Vale. Ojo, también el, el cuadro, ¿eh? El cuadro se las trae también, ¿eh? Una espada o algo chorreando sangre. Madre mía. Y comprueba la munición, Sebastián. Okay. Aquí Petoncillo Ni nada, no No veo nada Reseñable Puertecilla esta Si por donde hemos venido, no, no sí, sé. ni nada. Vamos a tener que coger la puerta, yo creo. Caja que no me dé pasar ahora. Tengo que ir registrando los ordenadores esto. Aquí. Aquí hay algo. Desde cualquier rincón de este lugar. Puedo ver su luz. El rayo de luz del faro. Parece penetrarlo todo. Penetrarme a mí. Aunque esa vista del hospital no es un recuerdo mío. Es más sólida que cualquier cosa que he creado aquí Siempre ha estado ahí Algo ha cambiado bajo esa luz Llama, rechaza, atrae a los demás Creen que llegarán al origen y recuperarán lo que han perdido Ni siquiera saben qué es Ok, ya hemos escuchado de la grabación. Bueno, continuamos. ¿Qué brilla? Otro documento. Ah, nuestro diario. Diario 11 de julio de 2012. Han pasado casi seis meses del accidente. Mire, yo cada vez estamos más distanciados Así que tengo que ser fuerte Pero me ser, resulta más sencillo Ahogar mis pensamientos en whisky Y le pegaba tela, a al alcohol Sebastián, después de, de lo ocurrido Bueno, vamos a ver Supongo que mientras no afecte a mi trabajo Lo que haga en mi vida privada es cosa mía eh, Por fin he conseguido que mira se sincere conmigo Pero ahora estoy más preocupado que antes No sé qué es peor Que mira, esté paranoica y haya perdido la cabeza o que sea cierto eso que dice de que el incendio no fue un accidente. Se merece que confíe en su instinto. Sin embargo, si tiene razón, que Dios ayude a quien haya hecho esto. Ok. Venga, eh, pues estupendo. Otro documento más. ¡Oh, oh, oh, oh. seis! Sí. Vale, lo del espejito Podemos grabar otra vez Que ya lo del gel no tenemos mucho A ver Pero bueno, podemos Podemos grabar la partida otra vez Este episodio hombre. parece que es largo, Tela, ¿eh? Otra vez aquí <ríe> Me estoy volviendo loco Ya se... Se mosquea solo y todo <ríe> Otra vez aquí Que <ríe> ya no paramos, hombre De venir aquí <ríe> Me duele la cabeza, de la. <ríe> recétame algo, amiga Venga, lo tenemos ya Tres horitas y media Se nos va Ah, bueno, podríamos ir a lo de las puertas Estas las llaves, teníamos una llave, creo A ver Tenemos varias. Lo que pasa es que de esto estamos llenos de. de De Este no. ¿Cómo lo llevo? Vale. Hemos cuido un par de ellos. Y tenemos una llavecita. A ver cuál abrimos. Aquí parece que hay muchos virotes por esta parte. Pero bueno. Y aquí mirad la cantidad de. de urnas que tenemos aquí para abrir. Pues la misma. Venga, un poquito de gel. no nos viene bien. Siete Oye, nada mal, ¿eh? Nos podemos dar ahí ahora... Una electrocución ahí, ¿eh? Vamos, el mapilla estaba por aquí, ¿no? También. Quiero recordar aquí. Ok. Bueno, pero nos faltan un montón de piezas, ¿eh? Dos, cinco... Bueno. Diez. Doce... 16, 18 piezas más de mapa, madre mía. Un montón, ¿eh? Si te ¿eh, Sebastián? Te lavas la cara que... Mira, está guapillo las animaciones ¿eh? que hace. <ríe> Vámonos. Yo quiero de eso, tío. Vida o algo. Madre mía. Eh, bueno, hemos dicho que nos vamos a dar aquí un poquito de gel Otra vez, tenemos 10.000 Vamos a ver A, a por qué me decido esta vez Me llama la atención El sprint también para, para huir de los enemigos, pero Incluso el de recuperación de, de jeringuilla. Pero este no tenemos Armas, ya lo hemos visto antes La reserva Esto también nos viene muy bien munición de escopeta, claro, son 15 Tenemos que ir subiendo también esto, ¿eh? Los de la cerilla y todo esto Y ya granada La munición también del, del fusil El magnum y de la pistola Bueno y aquí lo de la agonía lo teníamos ya a tope ah no no Que va para nada este es que me interesa subir de luego para aumentar el daño de la carga explosiva hmm. no sé vamos a darle un poquito de vida no yo creo ve ahí ya nos queda un nivel nada más. 25.000, ¿eh? Deja él, nos pide... Buah. Pero bueno... Mira, por lo menos nos hemos recuperado ahí la vida. Algo es algo. Vale. Pues venga, vámonos. Ok... Vamos otra vez por aquí, supongo Y ahora no sé para dónde tirar, la verdad Vamos a ver Aquí no había nada, ya bueno, lo cogimos todo Vale Pues vamos a ver la siguiente zona de la oficina Porque... ¡Eh, eh ¿Qué? Ojo pasa ahí, tío? ¿Por aquí? Aparece, ¿no? Que no deje salir por aquí por Aquí tampoco Quizás sea por ahí, ¿eh? Yo. Esto es nuevo todo Aquí hay una puerta y todo, ¿eh? Uf. A ver Hola ¿Hay alguien ahí? Buscando amigos Le damos un poquito la linterna Vale, parece que es un almacén o algo Sí Una oficina que tiene aquí para pa comer o algo No sé Sala de... Vale No hay más nada por aquí, ¿no? Parece que no Y Dos cerillitas más Podemos apagar la luz. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Nuestra compañera! ¡Uh! ¡La están persiguiendo! ¡Ojo! ¡Será mejor que vaya! ¡Ostras, el autobús! ¡Hay que ayudarla, eh! A ver. ¿Sube por aquí o no? Te digo, se va a subir, pero no. Ok, ojo, ¿eh? Me viene, me viene. ¿Me ha comido? Me ha comido. Madre mía, no me lo esperaba el bicho. <ríe> el Rubik. Que nos matan a la Kidman. A ver. ¿Teníamos de esto o no? Ojo. Ahí, un cartucho nada más Bueno A ver la criatura esta Que no nos pille Ay, pues si está ahí Me va a pillar Pero porque ese ¿Qué me hace otra vez Que me come Oh, la piraña esta Asesina, madre mía. Vayate la eh. No, es que no me pille la criatura, tío. Va a pillar, está ahí, tío. ¡Corre que se cierra! Me caché la más otra vez que me ha pillado. <risa> ¡No salimos de aquí, tío. Ostras tú. Pero bueno, ¿qué es esto? enseñan a través el rubio, hombre. Ostras, el Cabeza caja fuerte. El del martillo, madre mía. Este sí que es chungo. <ríe> Qué miedo da. Pues a mí me mataba, aquello y todo. Venga, nada no que se abra y que tiras para allá, tío. Pero a ver si me deja. Llegamos tarde. Llegamos tarde siempre. Corre ya. No te pille la criatura, tío. Venga. ¡Uf! ¿Qué, okay, tío? Viene Súbete Uy, uy, uy, uy Ahí hay un cuerpo Se podría tirar, pero no sé Ahora mismo no me ha dejado ir, ¿algo? Hay varios cuerpos Vale, ya me puedo mover La criatura está aquí, ha vuelto Si le tiro... Ese de ahí se lo come. Podemos hacer algo más para pasar o algo, creo yo. Vamos a ver. aguanta. esto está plagado. Esto uno por allí, tío. ¿Dónde está? El amigo. Le daré... Ahí. Vale. Y cuidado Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. Yo creo que los cadáveres y eso que hemos visto... Pues, Pondré la pistola. No sé si le voy a dar cadáver Y de aquí me voy a tener que... Vamos ah, a ver, cómo lo hacemos Dale a este. Así si le doy. Yo creo que caerá. Venga. Corre, hombre. Nada. Nada que no nos pille. Corre. Uy. Vale, tenemos batalla. Bueno, bueno, esta zona también es angustiosa, ¿eh? Ahora qué. Tiene más cadáver Tenía que haber ido para Se lo lleva el cadáver para allá Me va a pillar, me va a pillar Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Me va a pillar, me va a pillar El coche Uy Uy Algo se ha abierto por ahí Se está abriendo, tío Odio, cierra otra vez. ¿eh? He perdido la oportunidad, eh. A si saltara lo alto de la, venga, corre, Sebastián. ¡Oh, lo mocho, lo mocho! ¡Uf! ¡Madre mía! Mira ah, que todavía no hemos acabado esto, ¿eh? Uf. La puerta está ahí abriéndose todo el rato. Pero bueno. ¡Ay, ay, que me caigo! Vale, otro punto de control, bien. Algo salvo. ¿Vale? Ojo a la musiquita, eh. Ojo a la musiquita. Ay, ay, ay, que están ahí. Me van a ver. Tenemos una granadita. Dos. Ya no me vea ese. Vale. Me va a ver, tío. Ey. Eso es lo que quería, tío. Este me va a ver... Se va a levantar o qué. A ver, esto, que no me vean. Oh, ahí hay trampa y todo, ¿eh? Una trampa, ¿eh? Bueno, pues todo da, ¿qué? Se van a liar ya por mí A ver, listo Cuidado, ¿eh? Ahí, Ahí. ¡Ojo! ¿Tiene máscara? No, tiene máscara. Hay una trampa por ahí, eh, cuidado. Esto me interesa cogerlo. Uf. No vea, eh. Repo por ahí, vale. Esto también lo podríamos coger. Venga, vamos a intentarlo. Echame suerte. Bien, lo hemos hecho muy bien. Ahí. Vale, ya abre. Si no hubieses venido ostra. Ya me lo agradecerás Seguro que hay muchos más por aquí Ayúdame Cuidado. Pero bueno Vamos a una carrerilla Pero dispara pasa, tío? Que no dispara este Ay, ay, que me he pillado una trampa Y solo que ese por lo menos ha caído Otros cerillitas que tenemos Si pudiera juntar Los quemo todos por igual Puedo patear Ahí. No ha sido el de los dos Ahí No ha sido cerilla Este Vale, solo Ok ¿Y ¿Hay algo? No me deja pasar ni nada Bueno, no creo que haya nada Y había una caja también Tienen más. Pero bueno. Por lo menos le dan el hombro. ¿Levanta? Pues toma. Toma. Más? A ver si apunta mejor que. Está vivo, creo, todavía, ¿eh? Ven, ya creo que no, ¿eh? Ahí, ahí. Bien, cuando suena la música es que todavía hay enemigos Vale, 100 por ahí, 200 por aquí Uff, qué tranquilidad cuando se acaba la música, no me digáis que no <risa> La botella me la llevo también, echarnos <risa> no, ahí una risa Bueno, yo creo que por aquí ya está todo Vale, un poquito de gel por aquí Otro poquito por aquí este me puedo ahorrar la. Te reviento. <ríe> la cerilla, digo yo. Ostras, que hay una escalera aquí. Bueno, no sé yo, eh. Estoy en la duda. A ver. Eh. Bueno, si le pego con la de esta No creo, ¿no? Que se rompa ¡Dame esto! Oh, pues sí, se rompió Tenemos ahí una llave Guay Recoger más munición o lo que sea Luego allí en el hospital Hola, Kidman No me da la gracia ni nada, ¿no? Ah, le he dicho que, que para luego. Ahí, encendemos el farolillo. Okay. Mira, un poquito de gel por aquí. Muy poco, ya estuvo. Necesitamos un montón de gel. Una cerillita. Desde lo de la vale. iglesia. ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Vale. Corto esto. Supongo que habrá que bajar ahí A la puerta esa Pues nada, vaya mundo que tenemos Ujo, eh Uf, ¿Cómo está todo Apocalíptico Poca broma Huervo y todo Aquí tenemos un poquito de gel Va a venir el cuervo y le meto, eh. ¿Dónde estaba? No lo he visto. Llego a ¿vale? ver, le meto. Vale. Registramos esto un poquito antes de irnos. Antes de continuar. Ok. Con el tachaporgo está humeando. Y la puertecilla. Y no se puede, ¿no? Okay. Parece que no iba nada. Que no tenemos de esto, de, de los explosivos, lo he gastado todo Venga, para crear, pírate Ahí me lo guardo para esta, para equipamos No lo tenemos ahí Uf, Estamos fatales, ¿eh? de, de munición, de rifle y de escopeta Y de mano, Pero bueno Entraremos y coger todo lo que podamos. ¿Está la explosiva? Me hago un lío. Está en el cegador. Ahí está, está la explosiva. Va. Ahora, ahora sí. Decía yo. Vale, vale. Perfecto. aquí el rifle. va la pistolilla. Y aquí ya este, no sé, yo ya. Pero bueno. Escopeta estaría bien. Sí. Ahí. La recuperamos. Vale. Equipamos. Y cargamos. Ahí. Abrimos la puerta. Creo que todos hemos visto cosas raras ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? No, ¿por? A Joseph sí Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas Tal vez no afecta a todo el mundo El aceite El brazo del maniquí Contando, eh, dejamos esto. ¿Qué pasa? Porque no puedo ver ahora. El momento del mapa 23 mira ¿cómo vas? A ver. No me gusta que no me den nada me... me gustaría que me dieran algo, por lo menos una palita o algo Vale, un poquito de gel Pasa que le sangra desde le la cabeza. De lo que hablaba. No. ¡Madre mía! Sebastián, ¿qué te? No puede salir. Uf. No dispara. ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo Me atacaste Lo sí, siento, de pero estás pasta. contagiado Quizá te use para detenerme ¿Qué? ¿De qué estás hablando? <ríe> pero bueno, si no va Abriremos. Uh, Leslie. Sí, sí. Parece que Leslie, tú? es tú. Vale, no va a abrir la puerta. Leslie. Muy bien. Solo un poco más. ¿Qué pasa? Nuestro amigo. Oye, que viene. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué hay tras la puerta? Algo había ahí Que nos impedía pasar Pero bueno, nos ha ayudado Leslie. ¡Uf! Aquí hay un puntito de control Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque esto es todo larguillo, ¿Vale? Y ya en el siguiente paso Pues eh, iremos a rescatar aquí a, a nuestra amiga A la Kidman y a Leslie Y a ver cómo, cómo sigue todo, ¿vale? Ahí ha cargado Ha grabado, que diga Así que muy bien Bueno, por aquí nos despedimos Con Sebastián Castellano ¿Vale? Hasta el próximo capítulo Un saludito para todos Peñita hace mucho Chao, chao